Yo no pago, yo denuncio. Evite ser víctima de extorsión. Conozca la modalidad mínima cuantía. Bueno, en el de mínima cuantía son grupos que existen en diferentes regiones, en las ciudades o pueblos donde eh, estos delincuentes eh, van y hacen una exigencia económica en un sector del comercio. ¿Por qué mínima cuantía? Porque al que distribuye los huevos, eh, por distribuir los huevos en, en, en su área o en su zona de injerencia como ellos. Eh, eh, le llaman, eh, le dicen que por distribuirlo le tienen que pagar por gaveta eh, 500 pesos. Digo menor cuantía por, por el monto que piden, pero en realidad no lo es, por todo el dinero que genera en el sector comercio, ex, haciéndole exigencias económicas a los tenderos, eh, cifras muy bajas, pero que sumando todo este, todo este dinero es, es, es muchísimo. Llame a las líneas gratuitas 147 o 165. Yo no pago, yo denuncio.